a este congreso colombiano de botánica. Gracias por su presencia y A todos, muy buenas tardes en este primer congreso colombiano de botánica. Durante más de 40 años, Dayron se dedicó a la investigación de la flora. Fue un pilar fundamental en la construcción del conocimiento durante su paso por esta institución colectó más de cincuenta mil ejemplares botánicos. Durante este tiempo también tuvo la oportunidad de contribuir en la formación de botánicos que hoy ocupan destacados lugares en varios escenarios académicos de Colombia y el mundo. Mantener su legado y acrecentar el conocimiento sobre la flora académica con el rigor científico con la calidad académica que caracterizó su trabajo en las diversas áreas de la botánica en las que se desempeñó, es ahora nuestra labor, entre muchas otras, que da el tejo en nuestras manos. Por todo lo anterior, para mí es un honor presentar la beca hoy. Esta beca está inspirado en tres de las áreas de trabajo en las que Daimon eh, trabajó. La colecta, la taxonomía y el análisis molecular para la resolución taxonómica. Esperamos aquí que todos los jóvenes se postulen, postulen sus trabajos para honrar la labor de Daimon. Gracias.